No sé qué pensar. Y acá se viene pesado. Oh, no sé, no sé, no sé. <risa> <tose> ¡Oh, bueno! ¡Qué onda! Tiene mucha fuerza cada vez que lo acelero. Se ha hecho un pego la super funciona. Fíjate en esta escalabina. cachate ¡Oh, fondo! ¡Oh, permiso! Disculpa. culpa. ¡Oh! <risa> jajaja! <maria> oh, oh, oh, Dios, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Eche como pista esta, Eso no fue a propósito. No, doble el disco. Esto salió pésimo. Cáchate. Estaba seguro que un alicate iba a ser necesario. Quizás podemos seguir andando, bueno. Esto, esto, esto fue realmente malo. no, no fue intencional. Claramente para mí siento siento el doble en la manilla de freno cuando freno de hecho me separa las pastillas todo oh, pero se puede frenar tengo que cambiar el disco apenas pueda ¡Woo! Santiago de Chile Oye, buena, yo por fin te conozco gracias a ti, empecé en esto. Bo. No, oye, ¿en serio? Empecé como hace un año. Ah, qué estilo. Solo montarlo, porque ya le cambié la cámara. Ah, solo montarlo, ya está listo. Ya mira, la técnica. ¿Cierto que te falta todo este pedazo? Sí. Y se te está haciendo súper duro, está, Uf, está más duro bien. que la cresta. Pero está duro porque si tú te fijas mira, fíjate en esta bici. Tenía esta línea, ¿cierto? ¿Sí? Por todo el contorno. Esa línea significa que el neumático está montado por el lado de acá de la llanta, porque las llantas por es el, por el medio. Son, son así, por ponerte un dibujo fácil. Entonces el neumático está montado acá en el borde, los dos. Claro. Y monta por todos lados. Para tú montar el neumático más fácil, tenéis que bajar ese borde acá abajo. Ah. Mira. Acá, ¿cachai? Que está como montado. Está bueno, entonces lo baja ahí. Y ahí te va da dar mucho más espacio. ¿Veis cómo cede? Toda la... Y después de hacer eso... Es mágico. Oye, ¿qué tal la nave? recién, recién. ¡Mura esto! Sí, weón, cáchate. Es un scooter doble suspensión con dos motores de 1000 watts cada uno. Y mira. ¡Wow! Dale una vuelta si Es súper sensible al acelerador. La suspec debe recorrer, no sé, 5 o 7 centímetros, pero como es articulada... Se lo va comiendo todo. Para que vean, weón, hasta el nivel que llega ahora. Germán, me viene la bicicleta Aquí me tienen, weón, me tienen, trabajando como chino. Germán. Vamos, Germán. ¿Vos que se puede? Oh, que peludo. Oh, subió. El manejo más extraño de la historia. El manillar muy arriba. Oh, esta está muy buena onda man. no puedo creer que un scooter te lleve por acá los que arrendáis no acá iríais muertos de susto a ver cuánto sube oh no oh. Si <risa> oh, oh, oh, sí, logro levantar la rueda antes de lo que hace una auto ahí. Antes de los baches Pasa muy suavecito ahí. Uh, uh, oh. Ya no vamos a ir al Rock Garden porque... A ver. Oh, esto es... ¿Qué? Mala idea. Oh, me está. <risa> Oh, esa más fue una mala broma. como subió por ahí tan fuerte? Oh, oh, oh. Esto se está muy... oh, Esto se está poniendo peligroso. La alternativa es esta. Oh, oh, oh. oh cómo que ¿Qué línea hay por acá? Oh, nada no, muy. No, no. Esto es una locura. Las ruedas, las ruedas son de ese tamaño. Trigaleandola, no, no cae Nunca he hecho esta línea en un scooter no era mi primera preferencia Para hacerla uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Oh, llegó abajo No de ahí, de ahí, pero llego abajo Oh, no te creo que sube esta pues, ¿eh? La relación <risas> oh no, escalón. Estos los tenéis que pasar haciendo manual. ¿A dónde estoy metido con esto? Yo espero que hoy día sea un día tranquilo. Bueno, para pasear es sumamente fácil. Te agarráis y el buen pasa. Oh, el medio regador, loco. Aquí quería llegar. Si subes a subida, va a ser una locura el lente la cámara. Uh, qué? Onda? ¿Por qué? Ah, le pegó al árbol <risas> Estaba revisando cuánto me van a retar Por darle como caja a la parte de abajo ¡Uf! Pero mira Ese uno, que no se nota casi, y este otro esta va en maciza Ok, pensé en subir pero no pensé en bajar y Creo que mi única opción razonable No, no hay por aquí, pero va a topar. No, por aquí. uh, topó. Uh. Mm, no va a topar de nuevo. No quiero, no quiero rayarlo entero. Así que, uh. como un scooter está bajando por acá, esto bueno, no tiene sentido. ¿Para qué nos vamos a matar arriba un scooter? Uy, uh, ya se casi se va de punta. Mejor no. Mejor no. Si sí, la rueda es chiquitita, mira dónde estoy metido, ¿eh? No, en este hoyo, cáchate. Ahí va a quedar. No no. No bueno, mi amigo. Vamos, oh, pasa por arriba de todo esto. Es impresionante. Oh, no te creo. Ay, oh, topo un poquito. Por bajando esta wea. Y ni mal. Estoy con neumático slick. Eso es pésimo. Y apaña igual. Y es bajito, pero... Oh, hablé antes de tiempo. Pero, bueno, mira la wea que está bajando. Es un salto. Esta oh, oh. oh, esto no puede ser. ¿Quién diseñó este scooter? Oh. Línea, línea, línea. Línea, línea, línea. Va a topar. No, no topo. ¿Por aquí? No, por aquí no. Va a topar igual. Oh, esto está buenísimo oh. Estas te botan uh. Y por aquí tiene que haber alguna línea piola Quiero pavimento, en el pavimento esta cuestión anda como si fuese bueno un... Uh. Oh. Como si fuese un auto de Fórmula 1 bueno. Suavecito y con grip oh, Acá se va a poner feo de nuevo Hay línea, no hay líneas si sí hay líneas Acá, acá no creo que haya línea. Uh. Uh. Uh. Uh. Raíz, no importa que lo toque. Ahí está. Oh, bajo, weón. Oh. Oh, esas personas deben de, de haber dicho que hace un scooter ahí, weón. Subiera como anda. ¡Uh! Vuela la nave, weón. Wow. Uh, uh, uh, uh. Che, yo iba pisteando como un campeón y... Esta va frena muy fuerte. Frena muy fuerte. Hasta con disco chueco. Es un aperrado este weón, wow, me tiene para adentro. Me tiene tan adentro que tengo que sigo grabando acá. Hasta que se me haya una ruedita. Ay, hasta que se me haya una ruedita. suavecito para la calle uh, el túnel del tiempo uh, 45 uh, 47 uh, 49 50 uh, llegan los 50 facilitos y eso que ya le hemos descargado bastante la batería permiso permiso que voy pasando en mi nave esta como un MotoGP uh, La todo La todo Oye, yo me cagaría de la risa si es que estoy esperando esta ratón de paso con el scooter así!